dentro de leyes universales entonces desde el momento que existimos, entramos dentro de las leyes del universo la ley del doblamiento del tiempo es una ley universal física entonces de por sí eh, vamos a, cuando hablemos de, de la ley de doblamiento vamos a estar todo el tiempo dándole marco más amplio a toda la conversación de la salud pero hay temas claves que son la conexión entre una y otra. Entonces, eh, ¿cómo se relaciona una ley física universal con la salud? Eh, hay puntos claves y estos son los que, los que vamos a empezar ahora destacando. Eh, primero tenemos que ser conscientes de que creamos nuestra realidad eh, eso es un punto clave, ¿no? Porque fue uno de los puntos de la conversación y esto tiene que ver con el doblamiento del tiempo. Otro punto, yo le digo para que lo destaquen en la, en, en la charla, es el tema de la coherencia para tener hábitos de vida saludables y el otro punto sería cómo cambiar hábitos para poder estar en coherencia y tener esta vida saludable. Cómo cambiar los hábitos alimenticios o las conductas. Y esto nos va a ayudar mucho, muchísimo, a entender una ley universal. Porque si estamos en coherencia con la ley universal de desdoblamiento del tiempo, la vamos integrando en nuestra vida, esto nos va a dar como consecuencia una mayor coherencia y naturalmente vamos a entrar en un estado de salud. Esa sería la conexión clave. Entonces voy a nombrar los temas relacionados con la ley de desdoblamiento del tiempo que nos van a ayudar a entrar en coherencia y cómo eh, a partir de esta ley también se pueden cambiar hábitos para poder tener esta vida más saludable. ¿sí? Eh, ¿Cómo hay que escuchar esta charla? Los que están en el tema de desdoblamiento ya lo saben. ¿no? Es apertura mental, es toda información nueva. Eh, mucha de esta información está comprobada científicamente no hay tiempo para hacer toda la explicación de cómo. Eh, está en la presentación, pero no dan los tiempos. Así que el que quiera más información lo puede buscar. Y como guía tiene todos esos temas que son los que tienen que ver con la explicación científica que, que, eh, que les va a ayudar para entender desde la física cómo es que llegaron a elaborar esta teoría de algo que obviamente siempre existió. Siempre estuvimos insertos por estar existiendo dentro de esta ley. Así que cualquier cosa, esos temas los pueden buscar después en internet, pero los voy a nombrar eh, muy brevemente y los voy a explicar eh, brevemente. Eh, las referencias que les doy como guías voy a hablar de temas que hablaron, eh, este, que habló el científico Garnier, Alejandra Casado, desde la perspectiva universal de la ley de desdoblamiento del tiempo, que sería la perspectiva de cómo aplicar una ley física al entendimiento del ser, de ser humanos a nuestro sentido existencial, digamos. Y Enrique Corbera, que fue el que hizo la ligazón entre todo este tema de la ley física del doblamiento del tiempo en relación al, al, al plano nuestro psicológico y al plano nuestro de la salud. Generó eh, la bio a partir de la biodecodificación, ustedes ya la deben conocer. También vamos a hablar de, de, de temas que que él explica en los videos, pero hoy eh, me enteré que lo nombraron, le dieron bandera de la paz en el Senado de la Nación de la República Argentina, así que... A él a el, Corbera. A él, Corbera. El, él inauguró sí. también eh, en la Facultad de Medicina esto, este, enseñanzas de, de bioremoción y, y dar certificados. Y esta es la conexión entre esta ley física y cómo aplicarla para ser más, más saludables, Así que vamos a hablar también de temas que que él, eh, si lo quieren buscar están en los videos de él bueno, ¿se imaginan que es el desdoblamiento del tiempo todos? ¿o todavía hay gente que está muy perdida con eso? ¿quieren más o menos tirar algunas líneas de lo que... los que saben los que ya saben también, eh, para pa ayudar? ¿qué se imaginan? que es eh, una ley que dice que el tiempo está desdoblado y me da la idea de diferentes posibilidades, uh -huh. pero no lo no, no sé. Los que quieran ayudar un poco. Eso es lo que me imagino, no eh, tengo idea. Eh, o sea, la, la ley física lo que dice es que la energía cuántica eh, tiene una parte materia y una parte onda. Y si aplicamos esa ley científica al ser, lo que decimos es que el ser humano corresponde con, con una parte materia y con una, otra parte energética que pueden ser los cuerpos sutiles o, o ¿no? distintas filosofías como que lo llaman de diferentes maneras y justamente lo que mmm, aplicamos en el ser es cómo entrar en contacto con esa parte energética a través de la intuición que es lo que mmm, nos va a despertar como otra información que está ahí y que a simple vista no podemos no eh, digo, cuanto más Despertamos de, como para decirlo de alguna la forma, forma la conciencia como que podemos llegar a esa información y, y bueno nuestra realidad se modifica entonces, bueno, nos vamos acercando eh, está muy bueno esto que decís cuanto más conciencia tenemos ¿por qué? porque esta ley se puede llegar por resonancia o por intuición entonces la invitación es que después de toda esta explicación que cada uno intente reconocer en sí mismo eh, por intuición, qué es lo que sabe de, de todo este tema. Porque la información de las leyes universales, de esta ley, está guardada en el agua de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos esa información en nuestro inconsciente. Entonces, por intuición nosotros podemos acceder y cuando nosotros hablamos de estos temas y resuenan, nos hacen como darnos cuenta como que algo de lo que me dicen tiene que ver con, con, con, con nuestra realidad interna, es porque vamos bien, es porque realmente están llegando por intuición. Entonces, después de que hablo de esto, se borran todos los conocimientos que se adquieren a nivel consciente y cada uno trate de, de dejar que este proceso decante y acérquense a esta ley por intuición. Esa es la mejor eh, forma, en autorreferencia. Porque también, aunque tengamos todas las comprobaciones científicas, hoy por hoy, muchas veces una ley científica, eh, perdón, un descubrimiento científico eh, corrige al anterior o a veces se descubre que en realidad no era tal como realmente creían. Entonces, mejor después en autorreferencia cada uno ver cómo, cómo lo va aplicando en las búsquedas que van haciendo por internet o viendo los videos de, de estos temas que yo puse ahí. Eh, bueno, vamos a hacerlo sintéticamente. A ver, vamos a empezar por cómo nos afecta a nosotros estar eh, dentro de esta ley física universal. Sencillito, sencillito y haciéndolo de una forma un poco eh, este, simplificada. Imaginemos que tenemos un doble que vive, o sea, nosotros tenemos un cuerpo energético y tenemos un cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico lo podemos tocar y tenemos un cuerpo energético al que Garnier, el científico francés, le llama doble, que vive en otro espacio-tiempo. Este doble, permanentemente, está intercambiando información con nosotros. Este, este cuerpo energético. Este cuerpo energético es cuántico. Y por ser cuántico, existe en otra velocidad. Y permanentemente, al intercambiar esta información, nos la deja en el agua de nuestro cuerpo. Sobre todo cuando dormimos y después vamos a ver por qué. Esta información es vital para sobrevivir. Entonces, eh, cuando vamos a dormir, nuestro doble entra en nuestro cuerpo, toma la información de todas las experiencias de vida y nos trae, nos deja cuáles son nuestras mejores posibilidades futuras para vivir mejor nuestro presente al día siguiente. ¿Sí? Eso es básicamente cómo nos afecta estar eh, en, en, digamos, dentro de esta ley física universal. Ahora, ¿qué es la ley del doblamiento del tiempo? El desdoblamiento del tiempo es la división del tiempo eh, en distintas eh, velocidades o frecuencias que coexisten simultáneamente, pasado, presente y futuro, yo soy, seré, fui, a causa de un efecto de aceleración del universo, por estar llegando al fin de un ciclo solar de casi 25.000 años. A causa de esto, hay un efecto de aceleración de partículas. De hecho, Garnier descubre una constante que fue como una continuación de algo que ya Einstein había empezado a investigar, que esta constante que existe en el universo es eh, lo que después se llamaba, eh, o lo que se llamaba materia oscura, se descubre que no es vacío, sino que es información. Y, y, y entonces, esta información puede en el universo, trasladarse mucho más veloz que eh, la velocidad de la luz, pero muchísimo más veloz. Y esto ocurre permanentemente. El universo está en expansión y esta información está eh, permanentemente en intercambio. Entonces, nuestro cuerpo energético intercambia con nosotros información en esa velocidad. ¿no? Entonces, está permanentemente recorriendo. Eh, información eh, o, o posibles eh, como dijimos antes fu futuras posibilidades que, que están en el estado cuántico en un campo cuántico ¿no? y nos la trae si nosotros eh, no tuviéramos una relación con nuestro doble o el, el doble no viniera a nuestro cuerpo en más de tres días podemos eh, llegar, es cuando pasamos a otro estado de existencia, energético, dejamos de estar en el cuerpo físico, tan importante es. De hecho, cuando a una persona no se la deja soñar, que es cuando ocurren mayormente estos intercambios en el sueño REM, no se la deja soñar por, por mucho tiempo, eh, se habla de, de más de 20 días, la persona eh, se, se enferma y muere, porque no puede conseguir la información vital para poder sobrevivir. De hecho, lo tienen todos los organismos. Entonces, Garnier dice: todo en el universo tiene su doble. Nosotros también. Su doble energético. Una rata tiene el doble energético que hace que salga corriendo antes que el barco, barco se hunda. Nosotros la, también la tenemos esa posibilidad, pero es mejor tomar sol porque es más barato, por 2 por uno, que darme en la playa. Entonces, esta posibilidad es eh, una función de supervivencia que, que tenemos nosotros y que está bueno ser conscientes de que la tenemos, pero ahora inclusive se hicieron mediciones para poder observar cómo funciona este intercambio energético. Eh, bueno, esto más o menos es una síntesis de lo que es la ley. Eh, ¿Alguien tiene una relación con su doble que quiera compartir o agregar o traer acá, de, que ya intuyen de que esto, estoy, que esto que estoy diciendo está funcionando presente en ustedes? ¿Les resuena tener un cuerpo energético y la relación con un cuerpo energético que intercambia información a través de la intuición? ¿Sí? ¿Tienen experiencias con eso? ¿Mm? ¿Y cómo las perciben esas experiencias? ¿Cómo las viven? Bueno, a través de la intuición, ¿no? Cuando tenemos intuiciones llegue esa información que no sabemos de dónde viene, pero que tenemos como una certeza que, que no es algo que, que, que uno sienta que venga de algo mental, sino que uh -huh. es algo como que viene de otro lado. Exactamente. Justamente, viene como del futuro, porque en realidad lo que nosotros creemos que es futuro, en realidad es, como dijimos recién, otra velocidad, mucho más veloz. Entonces, si yo conecto mi intuición, voy a recibir una información que no está, digitalizado, o sea, no lo puedo entender racionalmente, no son palabras ordenadas que me puedan decir qué hacer o qué no hacer. A mí algo me dice, mmm, es por acá, no sé por qué, pero es por acá. No sé qué sé, pero algo sé. ¿no? Sí, Entonces... te dejas más guiar por el sentir que por la razón. Sí, exacto. Y es por el sentir porque conectamos con la información que está en el agua del cuerpo. Y lo hacemos en un intercambio inconsciente. Si es racional, ya no es intuición. Y, y, y estaría lo que le decimos ralentizada la información. Ralentizada, ¿qué quiere decir? Que le estamos quitando velocidad. Todo lo que ustedes reciben por razonamientos o por inducciones o deducciones del, del, del, de, de lo que es el cerebro racional o la mente racionalizando, es ya una información que viene como ralentizada y muchas veces viene distorsionada, porque no viene de la mayor velocidad. Y ahora vamos a explicar por, por qué esto de que puede estar eh, distorsionada, puede tener errores, ¿no? Una pregunta, cuando de pronto vemos esas, ah, lo que nosotros pueden, tal vez llamamos señales, ¿no? Esto también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí porque son intuiciones, premoniciones, eh, Sincronicidad. sincronicidades, sí, sí, todo lo que venga. Y bueno, este efecto de aceleración que yo estaba explicando, de hecho está ocurriendo en este momento, y lo que eh, está ocurriendo por eh, esta mayor velocidad de procesamiento de información en el universo, es lo que se llama apertura eh, temporal. En una apertura temporal los tres tiempos se unen, pasado, presente y futuro, están más cercanos, las, las frecuencias de tiempos están más cercanas, y no sé si escucharon frases de eh, estamos en el final de los tiempos, etc. Bueno, tiene que ver con esto, simplemente con que, al estar más cercanas el pasado, el presente y el futuro, entonces podemos acceder a través de nuestro doble a información del futuro y del pasado, que antes era más difícil. Por eso ahora mucha gente está con eh, memorias de vidas pasadas y todos esos temas de, de recordar y constelaciones familiares y un montón de estas cosas que tienen que ver con poder tomar información que en realidad eh, lo que explican es que es de, de un campo cuántico. Pero ahora hay más posibilidades de tomar esa información que antes. Es como si lo tomáramos de la memoria o tuviéramos wifi para bajar esa información. Entonces, eh, en estos intercambios que tenemos con nuestro inconsciente, se le llama en aperturas temporales, intercambiamos esta información. Las aperturas temporales las tenemos en un segundo en el fragmento 25, que es la de la propaganda subliminar. ¿Se acuerdan de la Coca-Cola? Que iban al cine y tomaba, tenían sede en el entretiempo y después descubrían, o, o se estaba estudiando de la publicidad, que en el inconsciente quedaba este, esta imagen de la Coca-Cola, pero conscientemente no la percibíamos. Porque hay un fragmento que ocurre esta aceleración, ¿sí? y en esa aceleración es tan veloz que en ese tren bala no nos podemos subir. No, lo, no nos damos cuenta. Entonces, la información inconsciente de las publicidades que decía eh, eh, Roberto ocurre permanentemente. Todo lo que vamos percibiendo que entra en el inconsciente de qué tenemos que comer y alimentarnos y la mamá que le da de comer al nene un alimento que por ahí es engañoso en cuanto a que hace crecer o que da vitalidad o lo que fuera, queda en nuestro inconsciente. Y en estos intercambios que tenemos con nuestro doble, esa información nos queda... En, la, en, en una memoria, y como dijimos que mucho de nuestro tiempo vital lo vivimos en automatismos y reaccionamos a programas y a, y a una memoria, entonces directamente estamos casi dentro de un programa, como de una matrix. O sea, o sea, pregunta, ¿sí? eh, ¿Tiene que ver con lo que la metafísica llama el ser superior? O, o Eso lo, lo vamos a explicar, sí, sí tiene, ah. tiene que ver con... Garnier eh, habla de el creador y habla de eh, criaturas, y habla del doble. Eso lo vamos a explicar ahora, cómo se relaciona. Eh, es verdad que, que sí, que tenemos esto que, que vos decías, eh, eh, cómo encuadra con la desdoblamiento, encuadra en que eh, un ser original o superior, o como lo quiera llamar eh, en las diversas religiones... No, pero como que hay uno cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene el ser superior, tendría bueno, bueno, que como la parte etérea también, ¿no? Claro, el tema es que cuando nosotros empezamos a hablar de estos temas, hay que ver lo que está guardado en el inconsciente colectivo, ah. porque eh, por eso trata el de usar un término nuevo llamado doble, para que no tenga una carga de lo que está en el, el inconsciente, de la humanidad, de algunos se eh, hablan de, de, no sé, ángel de la guarda, sería como una versión del doble, ¿no? O el alma... ¿Sí? Entonces, nuestro doble sería como una versión moderna del alma. Solo que ahora le podemos decir, bueno, tiene tantos megahertz y por la noche estamos intercambiando información que nos trae este alma o llámele ángel de la guarda, como lo quieran llamar. Ser conscientes de esto nos ayuda a que nosotros podamos utilizar esta información para vivir mejor en el presente. Entonces, eh, lo podemos llamar anticipación. ¿Por qué anticipación? Porque yo me adelanto a una información eh, conectando con mi futuro, de lo que puede ser mejor para mí. ¿Sí? Esto es eh, a través de conectar con uh, yo mismo coexistiendo en otra velocidad de la cual me traigo información para mi presente. Entonces estoy anticipando para vivir mejor. Si no tengo esta conexión con el de mayor velocidad, probablemente estoy actuando dentro de programas. Pero ahí vamos a ver cómo hacer para estar en un presente, en donde nos habilite, que nos venga información de, de, del futuro y no del pasado. O sea, no de la Matrix y de los programas, sino de este, este, este otro yo que vive en otro espacio-tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ¿para qué es que nos estamos desdoblando para, eh, dice Garnier, para explorar un espacio... Y esto nos llevó, el último eh, desdoblamiento, 25.000 años esta exploración. ¿Qué es explorar en el espacio? Tener experiencias. O sea, ser observadores de una realidad. Ahora, eh, estos tiempos se están cerrando y está la posibilidad de que, que empecemos a entender para qué es que estuvimos teniendo todas estas experiencias y observando estas experiencias durante estos tantos miles de años. ¿Por qué es posible esto ahora? Porque podemos tener mayor posibilidad de conectar con esta información. Porque nosotros como seres orgánicos podemos traer información de nuestro doble, que ahora en esta velocidad está esta posibilidad de conectar wifi y bajarla. Este es un momento muy interesante para todos los que quieren estar eh, o activar esta conexión. Y se acelera todo, ¿no? Obviamente, no sé si se dieron cuenta, pero la percepción del día es mucho... Eh, pasa de 24 horas, algunos dicen que se persigue como 16, ¿no? ¿Qué hace nuestro doble? Nuestro doble eh, va a tomar los futuros potenciales, los va a ordenar, los va a arreglar y nos, nos vamos a equilibrar en el presente. ...cuando nuestro doble nos trae nuestras mejores posibilidades... ...por eso es tan eh, importante estar consciente de esto... ...porque ¿quién nos equilibra? ¿quién nos hace coherentes? Nuestro doble, si está alineado... ...con la velocidad mayor o vos decías ser superior... ...podríamos llamar creador o con el ser original... ...entonces es importante que el doble esté en conexión con ese ser original... ...o lo reconozcamos, no digamos... ...bueno, está bien, yo me planteo todo a que mi alma resuelva... ...pero el alma también tiene programas... ...o mi, mi doble... Tiene información parásita o información de, de los programas. ¿Por qué? Porque está en un inconsciente colectivo o en, o en, un, en una frecuencia donde permanentemente trae información ¿no? de la memoria del universo que a veces no es la que más nos conviene bajar. Pero no lo podemos manejar si no somos conscientes de que tenemos un doble. Porque si vamos a dormir sin controlar el sueño, nos puede traer información de estos propaganda subliminal, de estas publicidades ¿no? entonces es eh, lo clave para poder empezar a estar con nuestro doble en, en, digamos que nos traiga la mejor información para nosotros y no la que, la, la que viene parasitada digamos como los virus es eh, antes de dormir controlar el momento que nos vamos a dormir y eso lo vamos a ver ahora porque digamos que es la clave para integrar la ley de doblamiento del tiempo. El control previo um, del adormecimiento, previo a quedarnos dormidos. ¿sí? Entonces ahí es el momento en donde nosotros, nuestra actividad mental pasa de una velocidad de... Eh, para que tengan una relación, un bit por segundo, a un millón de bits por segundo de velocidad de intercambio de, de información. Es mucho más veloz, por eso nosotros cuando estamos soñando el sueño REM que es después de una hora y media de dormir son más o menos 110 minutos que soñamos REM por las noches cuando estamos soñando nos da la sensación de que todo ocurre eh, pasado, presente y futuro simultáneamente yo estoy aquí, estoy allá de hecho, esa es una realidad nuestra pero es una realidad cuántica y es un observador nuestro en otro tiempo recorriendo todos esos espacios y toda esa memoria entonces, todo eso que estamos soñando es un intercambio que tenemos. De, de, eh, nosotros somos observadores en otra velocidad, observando su sueño. Cuando despertamos, volvemos a tener una frecuencia mental más lenta y no nos acordamos del sueño, porque es como cambiar de radio, sincronizar de FM a M. Ya la otra señal la perdí, porque la velocidad es enorme. Por eso no tenemos un contacto eh, consciente con nuestro doble, porque la conciencia es lenta. Simplemente por eso Porque es la más lenta de la película Y ahora vamos a ver en qué plano Está nuestra realidad consciente ¿no? En todos los niveles que hay De percepción de la realidad eh, Desde nuestro ser original Nuestro doble Y nosotros como desdoblados Acuérdense que el desdoblamiento tiene que ver Con dividir el tiempo en distintas frecuencias Nosotros en el plano físico-biológico Estaríamos en la más lenta ¿Sí? eh, Bueno, entonces Lo mejor es que para que una vida equilibrada es que nuestro doble arregle estos futuros eh, potenciales nuestros. Eso es lo que veníamos diciendo. Ahora, ¿qué son futuros potenciales? Tengan un pensamiento ahora. Cualquiera. Sean conscientes de ese pensamiento. ¿Lo tienen? Ese pensamiento no pasó. Ese pensamiento existe. ¿Sí? O sea, no pasó en el sentido de que no desapareció. Obvio que pasó y al pasar... Existe, pero ¿dónde existe? En el pasado ¿Sí? Entonces El pensamiento que acaban de tener Existe en una memoria cuántica ¿En qué estado existe? En un estado de partícula onda eh, ¿Alguna vez escucharon hablar de física cuántica? ¿Sí? Que, ahora nos vamos a adentrar en otro de los Conceptos fundamentales Para poder entender esta teoría y es que la materia, como dijo Agus, un poco adelantaste vos, eh, existe en estado de partícula. Eh, to, vale, vamos a hacerlo distinto. Todo lo que existe existe en estado de partícula onda o partícula corpúsculo. Partícula corpúsculo lo percibimos como materia, pero partícula onda existe a otra velocidad y nuestros sentidos no lo pueden captar. Los pensamientos de ustedes existen como una partícula onda. Entonces, está existiendo en otra velocidad. Tengan una emoción. Por ejemplo, estoy confundido, no cacho una de esta charla. ¿sí? Como que siento <risas> algo en el cuerpo, ¿eh? desorientación. Listo. Eso existe. Está en nuestro pasado, cuántico. Y existe como un futuro potencial. ¿Por qué como un futuro potencial? Porque esa partícula onda, que es nuestra emoción o nuestro pensamiento, puede llegar a materializarse o a convertirse en partícula corpúsculo, ¿Sí? ¿Y cómo? Onda choca con onda, si se ralentizan las ondas de la partícula onda, al hacerse más lento, por, por, porque una onda choca con otra, como en el agua, cuando dan <risa> cuando en el agua hay ondas que se cruzan si tira una piedra, ¿no? Bueno, imagínense... Ondas que, que se neutralizan pueden llegar a tener esta sensación de, eh, de materia. Entonces todos estos pensamientos que tiene toda la humanidad, que están como una especie de eh, memoria cuántica, cuando ustedes van a dormir en el intercambio con su doble, ¿qué ocurre? Toda esa información está accesible. Y no solo cuando van a dormir, también durante el día en el fragmento este que decíamos de la percepción, fragmento 25. Porque nosotros percibimos por fragmentos, ¿eso saben o, o no? Vamos a entrar en este otro tema. ¿Se entendió lo de partícula onda y partícula corpuscular? ¿Qué pasa? Eh, antes de, de terminar, falta un temita más dentro de la, de, del tema de, de las partículas observables. ¿Escucharon alguna vez el, el experimento de, del doctor Quantum? ¿no? Bueno, si quieren entender esto, en internet lo pueden buscar, que, que muestra en, en, en fácil cómo es que funciona esto de materializar realidades o cómo el observador afecta una realidad. Yo, cuando observo una realidad, ya les dije, tenemos una energía. ¿no? Einstein en decía: energía igual a la masa, igual a las ecuaciones que hiciera pero nuestro pensamiento es energía y son, ya dijimos futuros potenciales entonces estos eh, eh, futuros potenciales pueden llegar a eh, eh, como dijimos, materializarse y eh, ¿en qué estábamos? ¿en qué? ¿por qué? Tener la no, el experimento de Juan Sí, que explicaba muy bien Sí, ahí está. Sí, entonces, lo que es básico de esta ley es que entendamos el efecto observador. Y tiene que ver con la charla de Roberto. Nosotros creamos realidades a partir de nuestra observación. Porque nosotros creemos que la única realidad que creamos es la física, y no. Estamos creando realidades cuánticas, estamos creando con nuestros pensamientos, futuros potenciales, futuros posibles, y cada... Este, interacción con ese campo estamos generando al observarlo intercambios de información. El, Entonces, el, el gato de Schrödinger, el experimento que de demuestra eso. Ah. Sí. El experimento del gato de Schrödinger. Schrödinger es el que comenzó con la teoría cuántica. Uh -huh. ¿Qué pasó con el gato? Bueno, pues, el, el experimento de que el, el, que es el primer experimento que demuestra cómo el observador es el que determina la, pos, la potencial realidad. Sí. El gato que está en una caja empieza a introducir un gas y hay 50% de posibilidades de que esté vivo o esté muerto, y, pero y cuando vos avisos vos el que, el que va ah, a. Ah, claro. El, sí, ese es el, el experimento este es, de, es de, de, de internet muy popular que... del de doctor Quantum. Lo explica, esto, esto lo explica fácilmente. Porque el observador, al observar, lo que observa, sí, sí, lo, que, lo que llegaron a a descubrir, estudiando esto desde la física cuántica, es que lo que es observado es modificado simplemente por el hecho de ser observado. No da el mismo resultado, cuando es observado que cuando no es observado. Y esto es clave. Y que depende de, lo ¿de quién lo observa. Claro. Depende de quién el lo observa. El resultado observe. puede ser, el, uno puede abrir la caja, ver un resultado y otro la abre y puede ver otro resultado. Sí. Entonces nosotros decimos, entonces ¿Cuál es la verdad? Si nosotros, como observadores, afectamos a lo observado, ¿cómo puede un científico hacer experiencias que no tienen la afectación que tiene otro científico? Esto le complica un montón a la ciencia, ¿no? Si la realidad es que se observa es afectada. Pero bueno, lo que hizo Bernier fue unir la física no ni con la cuántica, porque él es astrofísico. Él presentó muchos trabajos explicando que había un agujero negro en el centro de la galaxia que había un efecto de aceleración de partículas, descubrió esta constante de intercambio de información, esto que todos venían diciendo que estaba todo conectado, que somos como una especie de, de gran memoria en donde cualquiera puede bajar la información desde un descubrimiento creativo en un lugar del planeta y otro que, que se descubre en otro planeta, en otro lugar del planeta. Y, y él fue como reconocido por la comunidad científica, eh, inclusive presentó sus papers que tuvieron... Este, eh, un review de, de, de, de otros científicos y eh, el, el gran descubrimiento de él es esto de las velocidades eh, de, o de, de, de la teoría de la ley de desdoblamiento del tiempo ¿no? que estamos hablando en este momento bueno entonces ya perdón por lo que voy a poner al piso pero hemos visto eh, los principios esenciales de la materia esto de la dualidad de la materia que existimos en partícula onda y partícula por recepción y envío de y ondas todo está conectado esto, esto que les acabo de decir eh, cada partícula tiene la propiedad de emitir y recibir información y nosotros como organismos también entonces permanentemente estamos emitiendo y recibiendo información inconscientemente también permanentemente entonces estos son los intercambios que estamos teniendo con el medio ambiente y si no lo tenemos ya vemos lo que nos puede pasar eh, si estamos en incoherencia o si no conectamos con nuestro doble. ¿no? Eh, esto de recepción y envío de ondas, que está todo conectado, explica también a nivel de eh, por qué yo puedo de repente con mi intuición conectar una información que yo no la estudié o no la vi conscientemente. Es porque de alguna manera me conecté desde mi inconsciente más veloz con esa información y recibí. ¿sí? Pero a la vez, todos mis pensamientos que están en el campo cuántico también emiten información. Y esto es fundamental de que seamos conscientes. Que porque nosotros estamos hablando con otra persona y creemos que no, le está, que no se está enterando de lo que pensamos, esto no es cierto. Hay un intercambio de información a nivel inconsciente. Entonces tenemos que cuidar lo que decimos. garner dice... No pensemos en hacerle al otro lo que, nosotros, lo que no nos gustaría que el otro piense en hacernos a nosotros. Porque Porque hay un montón sí. de filosofías que dicen que cuides tus pensamientos, por sí. ejemplo. Sí, ¿por qué? Porque son futuros potenciales y muchas veces peligrosos. Entonces, si yo creo una catástrofe, creo en que va a haber una catástrofe natural, por ejemplo, y mucha gente cree eso, puede generar todos estos posibles futuros que la realidad se materialice. Cuando hay gente pidiendo por la paz y se concentran en generar paz, ¿no? a partir de, de estar en un estado pacífico y todos juntos, generan una onda, una frecuencia, que es un, un posible futuro. Entonces seamos conscientes de que nosotros afectamos la realidad con nuestros propios pensamientos y también nuestra salud, obviamente. Y esto es clave, Ser darnos cuenta que somos no solo observadores de la realidad, pero a través de esta observación creamos realidades, magnetizando el campo. Porque una realidad es energía e información. Pero el observador pone información ¿sí? cuando observa el campo. ¿sí? Entonces yo genero una nueva coordenada donde está esa información guardada. Eh, a ver, eh, intermitencias, bueno, decíamos que nosotros percibíamos no de continuo, sino como la luz ostroboscópica que es se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Nosotros percibimos en fragmentos. En estos fragmentos de percepción discontinua, vivimos en realidades paralelas. Cada vez que yo percibo mi, tengo en mi percepción una recepción de información, ¿sí? eh, Al siguiente momento tengo otra recepción. Es como si yo percibiera una película de, no sé, de animados y viera... Todos los dibujitos. Cuanto más veloz es el observador, más nos podemos dar cuenta de los dibujitos. Pero nuestra percepción es tan lenta que la vemos de continuo. ¿Sí? Pero la luz alterna no funciona igual. ¿no? Es como si nosotros percibiéramos encendido y apagado, encendido y apagado, encendido y apagado. Encendido y apagado. ¿Sí? Eso en la percepción consciente. Y entonces, en nuestra percepción consciente, en esos momentos en los que no percibimos... Hay permanentemente un intercambio de información inconsciente. Entonces nosotros creemos que la única realidad es la consciente, pero la percepción el intercambio pasa por, eh, por, por no por nuestra conciencia, pasa por nuestro inconsciente. Y ese inconsciente es el que nos afecta cuando entramos en incoherencias, cuando queremos tener hábitos de vida saludables. ¿no? Porque ahí está guardada de información que no es que la que nosotros nos dimos cuenta que, que ingresó. Eh, bueno, entonces ahora vamos a ver Cómo podemos hacer para empezar a manejarnos eh, Para cambiar estos hábitos de vida Y para tener mejor información Y para entrar más, mejor en coherencia Vamos a empezar a entender esto eh, Bueno, lo, lo hacemos de dos maneras Uno con la derivación nocturna ¿no? Que es controlando el sueño pregado Y el otro es alineando ¿Con qué vamos a alinear? Con el de mayor velocidad Con nuestra existencia en mayor velocidad ese es, ¿por qué? ¿por qué? primero porque es el que más sabe porque nuestra mayor velocidad es el observador ¿no? que es inconsciente ya dijimos que era inconsciente la de mayor velocidad que puede recorrer todo nuestro disco rígido de todo lo que está guardado y venir con la mejor respuesta o la mejor solución para nuestra situación diaria ¿se entiende por qué? entonces, ¿cómo hacemos para alinear con la mayor velocidad? bueno, ya habíamos dicho a través de la intuición Anticipando, ¿vale? anticipación e intuición. ¿sí? Eh, y tratar de estar en un estado neutral donde nuestros mmm, pensamientos eh, no sean los que eh, van tomando decisiones o controlando las situaciones. Entonces, muchas veces, o sea, la mayoría del tiempo vivimos como desde los programas o en automático, para poder hacer todas las cosas que hacemos, desde como dijo Roberto, cruzarnos los brazos al revés, ya nos costaba, porque inconscientemente ya lo tenemos incorporado en nuestra memoria. Cuando queremos salir de la memoria y hacer algo nuevo, nos cuesta, pero nos, nos pone en un presente consciente que no está basado en programas, que no está basado en memoria, y esa es la posibilidad de salida, esa es la posibilidad de salida de los errores de la matrix de los programas estar muy en el presente tomando conciencia y permitiendo conectar con el de mayor velocidad. Porque si respondemos a todo lo que está en los automatismos, desde, ahí, permanentemente, desde que encendemos el auto, manejamos de un lugar al otro, comemos, todo es automático, hacemos mil cosas al mismo tiempo. Pero empezar a cada vez estar eh, conectados con el de mayor velocidad implica que tengo que salir de esos automatismos, estar muy en el presente y no... Eh, eh, que mi cabeza no esté rumiando pensamientos. Las emociones también me quitan velocidad. Porque en definitiva es una carga en el cuerpo que se vive energéticamente. Si yo estoy con esa carga, es muy difícil estar neutral. La mejor forma de alinearse es estando neutral. Fíjense que una de las explicaciones del agujero negro del centro de, de, de la galaxia tiene que ver con que se descubre que ese... Ese centro es un, lo que creían que era un vacío. Pero en realidad hay información. Y que en ese vacío se genera energía. Decía uno de los ejemplos de Cardiá, que estuvo hace como tres semanas, eh, yo al final de la charla fui a conversar con él, con una traductora, eh, que decía, me decía eh, cuando le conté que estaba dando charlas, vos haces lo que quieras, decís lo que quieras. Pero no, dije, no digas nunca las cosas que yo digo, porque si las decís con error, generás... Eh, me generás a mí, me cargas con estos futuros potenciales de cosas que, que yo no dije. Entonces, eh, digo, bueno, esto lo tengo que decir en todas las charlas, porque el mensaje del directo. Por eso les digo, después de la charla, verifiquen y lean, y corroboren y conecten con la propia intuición. Pero él decía, si estaban en un, un subte, prueben, ponerse en un punto de, de, de sensación de benevolencia, le llama a él. Benevolencia es estar como. Eh, sin pensamientos eh, sin emociones en una especie de estado neutral de observación de la realidad sin juicios de valor sería. cuando yo tengo un juicio de valor hay una carga yo juzgo la realidad ¿y qué pasa cuando juzgo la realidad? pongo en el campo cuántico una carga existe una memoria, una memoria. entonces para estar tal vez más alineado necesito estar neutral cuando observo la realidad Obviamente la tengo que jugar para sobrevivir. ¿Y si haces un buen juicio? Tampoco. Tampoco. O sea, buen juicio. Mal juicio. Un juicio es una carga. Es información que, que, que carga y genera futuros potenciales y se plasma en la memoria. ¿Sí? Eh, ¿Quieres tomar agua? ¿Estás sí, bien? Estoy sí. bien. Gracias. Cuando viene esto de la información, ¿sí? muchas veces no, se necesita tomar agua. Porque el procesamiento de información, dijimos que es a través de circuitos hídricos ¿no? del cuerpo. Entonces, antes de dormir, tomar agua viene bien para que circule mejor la información que vamos a intercambiar a la noche. Bueno, esto es en síntesis el desdoblamiento. Después vamos a ver cómo sería ver la vida desde la perspectiva de integrar la ley de desdoblamiento del tiempo. O sea, darnos, conocer la ley, dice Daniel, conozcamos la ley, ¿sí? Eh, es fundamental y controlemos el sueño previo a dormir. Conocer la ley hace que la empecemos a integrar naturalmente. Y nos empezamos a dar cuenta de cosas. Agus puede ser testigo de eso, ¿no? Porque cada vez que a día me estaba hace como más de medio año con esto de integrar la ley, venían las charlas, empezó con las derivaciones nocturnas, empezamos como a tratar de estar en eje, en conexión, y las cosas que me contabas que te pasaban, era, tenía todo que ver con un proceso de integración de la ley de dentro del tiempo. ¿no? Empezabas a tener eh, intuiciones, sincronías. Y otra de las cosas fuertes que te pasaron, y que es una de las claves también de lo que ocurre cuando enteramos la ley, es empezamos a. se empieza a borrar los programas del pasado. Se nos empiezan a borrar reacciones que teníamos de, del pasado. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando nosotros empezamos a conectar en el presente o a conectar con el futuro, el pasado, que es simplemente otra frecuencia, y es un pasado que acá, acá, decíamos que es eh, memoria, ¿no? El pasado solo se sostiene si el observador observa su pasado.